Yo le a, a este sí, entrevista, sí, que ahora el nombre del proyecto de Chambalolo, sí, de Pacha, que se llamaba, eh, pues, el bien, tiempo bien, y la oportunidad de hablar de con nosotros en este, este momento, momento tal, tan, tan importante y tan muy para patrocinio y para el si, sí. sí. mundo en general, ¿no? sí, okay. Y, bueno, bien. Bien. Eh, pues, un poco para no, las personas que, pues, como yo, no sabía mucho el la primera pregunta, ¿no? Vuelvo a agradecer esta oportunidad sinceramente y en función también de esta respuesta que ahora me solicitas, en función de que hace cuatro décadas yo dirijo la escuela nombrada Edipo, Enseñanza de Iniciación, Psicoanálisis Ocultismo. A través de centenares de viajes he investigado este tema y hace unos 20 años como mínimo de los cuatro décadas de la escuela que yo vengo hablando de estas cuestiones que específicamente hoy habla todo el mundo. Por eso lo agradezco enormemente. Si me tengo que presentar, un poco la presentación queda hecha con lo que dije recién. He tenido la fortuna de editar ya casi 10 libros que se editan en Europa y en, y en América continuamente reeditándose, pero tal vez la presentación más directa y que más le importe a la gente es la siguiente. Soy alguien que genero y enseño a generar realidad propia. Lo que las enseñanzas milenarias nos legaron a los humanos para ir más allá de lo humano. He tomado de eso el mapa de mi vida. Y por eso agradezco esta oportunidad porque está directamente relacionado con lo que toda mi vida trabajé, apliqué y enseñé. Gracias nuevamente. Bien. No, pues gracias decir una respuesta. Justamente pues, eh, en días, días, que tú tú estos días, en estos momentos de video, bastante videos, más bien, bajo muchas de las consecuencias de, de, de la biología que hace frente a la realidad y de la humana, ¿no? ¿En, ¿En qué pasa perfectamente para replicar las situaciones que estamos viviendo ahora? Exactamente, eso es muy importante no perderlo de vista en, en medio es, de este caos. Así es, sí. ¿Cuál fue que sería el primer caso de CO2? Para las personas que, que no tienen desaciamiento, que están en un estado de la no pueden a nada. Bien. Para el que Claro, claro. El primer concepto es diferenciar lo que la iniciación, o sea, el camino milenario de la iniciación, el que siguieron Buda, Cristo, Mahoma, Milarepa, Lao Tse, eh, mucho de todo esto que llamamos hoy, eh, nueva Era está basado en estas enseñanzas, insisto, milenarias e irrefutables, afortunadamente, nunca refutadas. La ciencia se refuta a sí misma cada 10, cada 20 años. Estas enseñanzas cada vez se solidifican más, cada vez se hacen más eh, consistentes. Estas enseñanzas, lo primero que es necesario ubicar es que necesitan, diferencian, posibilitan y le enseñan a la gente a diferenciar un momento de emergencia de un momento de caos. Cuando eso se nos confunde caemos en problemas seriamente humanos con consecuencias seriamente humanas. Decir que lo que está sucediendo en la humanidad en este momento está mapeado, está profetizado y está predicho desde, por lo menos, por favor que se escuche bien esto, 14.000 años atrás, no le da posibilidad al caos. No puede estar <ríe> planeado ¿eh? algo que al mismo tiempo es caótico. Si es caótico, sale de todo plan, rebalsa todo plan. ¿Es una emergencia? No hay duda. La pregunta es qué es lo que está emergiendo. Y lo que está emergiendo es lo que mapas muy concretos, grabados en piedras, en dibujos, escritos muy concretos, avisaron que iba a emerger, y en este momento exactamente. La verdad es la primera vez que yo hablé de esto explícitamente fue en París, en Francia, en una cena especial, me acuerdo muy bien, siete años antes de la nueva era, en el 2005. La humanidad tal vez perdió de vista que estamos a siete años después de la nueva era. Esto explotó en el 19, 2019, el COVID-19. ¿Qué sucede en el 2019? Se produce lo que se llama un año en séptima. ¿Qué es un año en séptima? Un año donde se cierra un ciclo y se abre otro ciclo y se potencia todo lo que hayas puesto en ese ciclo. Cada siete años, los seres humanos, variamos cosas importantes de nuestro organismo, de nuestra psicología, etc. Yo soy psicoanalista, no lo dije en la presentación, pero también lo puedo avalar psicoanalíticamente, lo que estoy diciendo. ¿Qué sucede? El año pasado se cerró la gran oportunidad que se inició en el 2012, de que de entrada en las semillas y en la tierra originaria de lo que desde el 22 de diciembre de 2012 se llama la nueva era, hayamos puesto los humanos las semillas de la nueva era, lo cual no sucedió. En este orden, si tú quieres, con muchísimo gusto, yo he preparado algunos de los mapas, porque no todo el mundo los tiene presentes, y lo peor es que, en general, el 99,9% de la humanidad lo sigue ignorando. Como en aquel 2005, cuando empecé a hablar de este tema, después de más de 20 años de dirigir la escuela, empecé a hablar de este tema ya en, en aquella época, y la gente hasta miraba con cierto aire de, de, de, de, de utopía cuando se hablaba de la nueva era, Hoy la gente ya perdió de vista que esto está sucediendo como producto de lo que hacemos con la nueva era y de lo que sucede en la nueva era. Por eso me parece muy fuerte argumentarlo, demostrarlo en algunos mapas, en algunas pinturas, en algunos escritos. Algunos de ellos posiblemente la gente los conoce, otros no. Y de todos modos es fundamental entender lo que ahí dice, porque si estamos hablando de cuestiones que profetizaron lo que hoy está ocurriendo, en algunos casos hasta con el nombre exacto de lo que está ocurriendo, esto es famoso cuando, qué sé yo, Nostradamus, por decir algo, no, no hace el caso, eh, no hace lo que estoy diciendo, pero cuando Nostradamus dice en una profecía Himmler, en la época en que aparece Hitler nos parece alucinante y seguramente lo es, pero hay que entender que son profecías o escritos sagrados que hasta hablan con nombre propio de lo que está sucediendo hoy, y hoy la gente todavía los ignora y está esperando que las soluciones vengan de los mismos que generaron el problema, lo cual nos mete en un caos en medio de la emergencia. Entonces, si tú me preguntas qué es lo primero que le podemos decir, lo primero es que las enseñanzas nos prepararon para este momento, desde 14.000 años a este tiempo. Y eso a los humanos nos tiene que dar muchísima confianza en esas enseñanzas, porque lo que está sucediendo cumple exactamente lo que advirtieron que iba a suceder. Entonces no hay lugares más confiables donde tomar como guía qué hay que hacer ante esto, que es donde me gustaría que desemboquemos, pero primero dándole toda esa investidura que sin demasiado tiempo podemos perfectamente mostrar algunas claves de algunos de esos mapas grabados y escritos que además me encargué de visitar personalmente y con la gente de mi escuela en la mayoría de los casos. Te pregunto si te interesaría que como respuesta tomemos esa vía y si no me dices tú. Claro, por favor, yo creo que decir eso, mucho valor ¿no? y sobre todo en ese sentido, como bien mencioné, que muchas veces las especialidades se lo deben en el mundo cotidiano, desde un punto de vista muy formoso, ¿no? ¿no? Como nos tratamos. Bien definido. Fundamental. Eh, que <risa> no es igual, ¿no? Pero claro, con esta, en particular, no tiene algo que ver, ¿eh? lo aclaro, pero lo di como ejemplo simplemente de alguien que... Con nombre propio dice lo que está sucediendo y en última instancia es una persona con la que puede estar de acuerdo o no. Pero hay escritos y hay grabados que también se refieren con nombre propio a lo que está sucediendo y la gente no tiene idea de lo que le está advirtiendo y enseñando y por lo tanto no adquiere valor lo que sucede, porque no entendemos el valor que tiene lo que está sucediendo. Una de las mejores vías para entenderlo es esta. Yo voy a empezar por algunos... Primero te agradezco que la confianza de que aceptes la posibilidad esta. Yo preparé especialmente, confiando en que puede aportar, algunos grabados, algunos escritos y algunas cuestiones, para empezar, bastante simples de, de, de codificar y otras después que ya no son tan simples y cuanto menos simple, de todos modos dice lo mismo. Yo voy a aclarar para no decirlo acá cada rato. Se trata de culturas que entre sí jamás se conocieron. Esto es enorme. Distanciadas a veces en milenios, además de miles y miles de kilómetros, y de las que no hay referencia en una de la otra y viceversa. Sin embargo, hablan de lo mismo. Ese lo mismo está grabado en algunos casos, como esto que estoy mostrando, y también hay relatos cantados o relatos eh, bueno, de, de tradición oral, que yo he investigado, que te decodifican mucho de lo que dicen estos lugares sagrados. Esto que estamos viendo ahí es un grabado de un lugar particular entre Estados Unidos y México, en, en cuatro esquinas, ahí en este, Colorado, Utah eh, Nuevo México y Arizona. Yo tuve la oportunidad y el honor de ir personalmente, está en el Valle Sagrado, no se puede entrar, si no ven señales particulares no te dejan entrar. Yo estuve personalmente ahí, pude hablar específicamente con los guardianes de la sabiduría de ese lugar, y lo que está ahí para ellos es lo que está ocurriendo ahora, especialmente anticipado, pautado para el 2012 y lo que pasa desde el 2012. Fíjate, básicamente, que ahí hay dos líneas. Una línea que da hacia el exterior, hacia afuera, y una línea que da hacia adentro, hacia abajo, hacia lo interno. La de arriba se llama exotérica y la de abajo esotérica. Exo, exterior, eso quiere decir interior. Fíjate lo que sucede con la línea de arriba. La línea de arriba es la línea social, la línea que sale en los diarios, la línea de la que estudiamos en los colegios y de la que nos enseñan oficialmente. Esa línea de arriba desconoce algo que en la línea de abajo es base, que es ese círculo extraño que a los humanos nos los traen desde otro lado, la, la línea eh, vertical lo muestra, que en el medio tiene ubicado el signo de la magia, eh, puedo decir, universal, no solo mundial, y arriba hay cuatro personajes. Esos cuatro personajes, en los relatos y en los cantos de los Hopi, que es la cultura de la que estoy hablando, están mencionados claramente como los que cuatro, los cuatro que, de, que quieren, detentan, eh, se interesan en el poder. El poder de la cruz, el poder del dinero, el poder del poder y el poder de los inventos. El poder de la cruz, la religión. El poder del dinero, no me hace falta explicarlo, la economía. El poder del poder, la política, los que solamente les interesa tener poder. Y el poder de los inventos. Mira lo que sucede. Algo viene, digámoslo así, del cielo y se les acaba el camino. Se les acaba el lugar de apoyatura. Ya no tienen lugar. Eso que viene del cielo es lo que sucede desde el 22 de diciembre del 2012, donde se inicia la nueva era de acuerdo a lo astronómico y lo astrológico. Eso es la lluvia de plasma, de la que yo hablé en mil videos, no pierdo tiempo ahora hablando de cosas que en internet ya pueden encontrar, que hasta la NASA tuvo que aceptar y que en la antigüedad había que ir a lugares muy remotos para encontrar algunas gotas de ese plasma, con nombres que todos conocemos ya a esta altura, mana eh, el el, el, el ki del que otras culturas hablan, eh, bueno, el, en África, en, en todas las culturas está nombrado, que tiene la particularidad de que es el elemento cero de la naturaleza. Esto es fundamental entenderlo, por lo que dije de entrada, yo enseño lo que estos mapas enseñan, a generar realidad propia. ¿Desde dónde se inicia la realidad? En la naturaleza, desde el plasma. El plasma se hace gas, el gas se hace líquido, el líquido se hace sólido, y eso se transforma en tus... Tumores, la cantidad de dinero que tienes, las personas que acercas, es la suma del líquido gaseoso y sólido que empieza en el plasma. Bien, ese plasma, como es el inicio de la realidad, es el estado más sutil del universo y el más conductor del universo. Los mapas de la iniciación nos enseñan a plasmar realidad, a generar realidad. Para eso, antes se necesitaba ir a algunos lugares privilegiados del planeta donde había plasma, hoy tan solo hay que... Entender que nos llueve a borbotones cada minuto plasma desde el centro de la galaxia desde las pléyades. Mira lo que sucede. Llega el plasma y se acaba el camino de lo que se llaman los cuatro paradigmas imperantes. Religión, economía, política y ciencia. En ese orden esto es fundamental. Porque el último, el que está en el, en el bordecito final, en el momento final es del que ahora esperamos soluciones, de la ciencia. Quien quiera entender que la ciencia está desvinculada de la creación de este coronavirus puede hacerlo. Bueno, pero de todos modos está claro que a esta altura la humanidad depende de la ciencia. Cree que las soluciones le van a venir de la ciencia. Obviamente, el internet está por suerte con muchísima información respecto de la posibilidad de admitir que la ciencia misma generó este problema, junto con la economía, junto con la política, y que la religión ante esto no tiene respuestas. Ok. ¿Qué pasa ahí? Mira, hay un periodo intermedio. La línea que va de los cuatro de arriba a la línea de abajo, esa línea en oblicuo, es este momento exacto de estos siete años de los que te hablaba. Del 2012 al 2019, esa línea son esos siete años. Y fíjate lo que sucede. En estos siete años, o literalmente, viene un caos, un rayo que te parte, eso que vemos ahí arriba, que se te vuelve en contra, como ocurrió con todos los paradigmas imperantes, esto que está ocurriendo plasmó que los paradigmas demuestren que no tienen soluciones y que lo que generan es más problema, más problema, más problema. O reflota ese extraño círculo que es la enseñanza originaria que durante toda la vieja era, los 2000 años que rigen esos cuatro paradigmas está a medias mostrado, está un poco mostrado, un poco ocultado y que ahora, justo ahora, hoy cuando estamos dando esta hermosura a la humanidad de oportunidad gracias a ustedes hoy ya es momento de que emerja ¿qué ocurre ahí al lado? hay un hombre individual esa es la nueva era. La nueva era se aborda y se abarca y se genera de uno en uno. Por eso no hay cambios sociales que uno diga, oh, ¿cómo cambió el mundo? ¿Empezó la nueva era? No, era todo mentira. La nueva era es de uno en uno. Ni era mentira que la nueva era iba a empezar, ni iba a ser un cambio social. Es un cambio que lo genera el humano. Por eso es una, un cambio de era único en la historia de la humanidad, porque es la primera vez que no se genera un cambio de era por cuestiones que sean la revolución industrial o cuestiones que cambian a nivel social el cambio es del humano o no hay cambio de era esto significa para ti puede haber cambio de era y para otro no cada uno va a tener que decidir en qué línea vive y está muy claro ya la, la, la línea Hopi lo que muestra la roca Hopi muestra que quien permanezca bajo los paradigmas imperantes cada vez se le pone más en contra el plasma que plasma realidades, como ocurre, la realidad de la política, de la economía, de la ciencia y de la religión es cada vez peor en contra de la naturaleza, en contra del humano, en contra de la tierra misma, en contra de la posibilidad de una nueva era. En cambio, el que aprende a usar esa enseñanza, a la que le llueve como plasma, como el maná en la Biblia, a la que le llueve plasma, genera ese dibujito raro de al lado, que es en algunas culturas una espiga de trigo, en otras una mazorca de maíz, es lo que querían los Hopi, la cosecha propia, la realidad propia. Esto nos da un panorama grandioso de entrada, muy concreto. En sus cantos, en sus relatos, se habla del momento donde llegue la estrella azul, la estrella azul es lo que llamamos como el plasma, y se produce esta cuestión en la que por favor, es necesario aclarar, no se termina la ciencia, la política, la economía y la religión, se terminan como paradigmas. ¿Qué son paradigmas? Los que deciden la realidad. Está clarísimo. Nosotros como humanos estamos hipnotizados, perdón, quise decir educados, lo digo irónicamente muy a propósito, hipnotizados a que lo que nos digan la economía, la política, la ciencia y en muchos casos la religión, es la realidad. Fíjate lo que nos pasa a los humanos cuando nos dicen, algo está científicamente demostrado, automáticamente computamos en nuestra cabeza, es realidad, es verdad, no hace falta pensar más. Bueno, ese hombre que está ahí en forma individual, es el hombre llamado a generar realidad propia, usando la línea de la política, la economía, la ciencia y la religión, hoy la estamos usando con esta tecnología, por ejemplo, pero ni por un minuto, confundiendo eso con paradigmas que nos digan, la realidad económica mundial en este momento es de depresión, es de crecimiento, es de momento de ajustarse el cinturón, es momento de invertir. Nadie le puede decir a alguien que entra en una era de divinidad como es la era de acuario, cuál es la realidad. Porque a Dios nadie le dice cuál es la realidad, Dios la genera. Esa misma cuestión, aunque parezca completamente diferente, en otros mapas está exactamente igual de ubicada en la historia de la humanidad. Eso que está ahí es Egipto. Lo que recién veíamos era culturas yamánicas de Centroamérica y Mesoamérica. Esto es Egipto, el Zodíaco de Dendera. El Zodíaco de Dendera lamentablemente sigue tan ignorado como cuando se lo mencionó en cualquier otro momento del milenios y milenios, insisto, de 14.000 años como mínimo a esta época. Esto hoy está en Louvre pero viene del zodíaco de Dendera, de Dendera en Egipto, y por lo pronto es necesario entender rápidamente dónde estamos. Si nosotros miramos, empezando por el sector amarillo, empieza con un carnero mirando hacia atrás, ese es Aries. Al lado hay Tauro, lo ves con los cuernos, Aries, Tauro, Géminis, ¿eh? los dos con la manito tomados, el amarillo y el rojo, por motivos que no voy a explicar ahora, cambia de color, hace momentos donde cambia alguna de estas cuatro cuestiones, son cuatro, Dijimos, religión, economía, ciencia y política. Después lo retomamos en otro calendario. En todo caso, cambia. Ahí aparece el cangrejo, ese redondito. Leo, cáncer, Leo, está Virgo, ¿eh? al lado, en rojo. Escorpio, eh, lo vemos, este, Sagitario, perdón, al lado. Eh, Capricornio, Libra, Escorpio, en verde. Eh, en azul, Sagitario ahora. Y al lado de Sagitario, Acuario Estamos en el momento exacto del cambio de Pisces a Acuario. Mira al lado de Acuario, hay dos peces. Pero esos dos peces que tienen en el medio lo que se llama el cuadrado mágico, o el caballo alado, en cada cultura lo presenta, es el mismo que veíamos en la roca Hopi al principio, antes de que se dividan las dos líneas. Mira Pisces. Pisces tiene un pez amarillo, un pez marrón, pero los dos miran para el mismo lado. Todos sabemos que Pisces se supone que miran uno para cada lado. ¿Esto qué es? Esto es lo que se nos exige para pasar de Piscis a Acuario. Conciliar los enfrentamientos, las dialécticas, uno que mira para un lado y otro que mira para otro lado. Acuario es el azul, el primer azul, que tiene en la mano un cántaro del que cae agua, por eso es Acuario. Pero mira lo que hay en el medio. En el medio hay una figura gris, hay algo gris que hay que atravesar. Ese gris es el que en occidente se conoce como Lucifer, Venus. ¿Qué quiere decir esto? Hay que atravesar la historia de Lucifer para llegar, ojo, estamos hablando de Venus, estamos hablando de Lucifer, los egipcios conocían Venus, obviamente que lo conocían, conocen los ciclos planetarios, hay que atravesar la historia de Venus para llegar a la era de Acuario, eso es lo que está ocurriendo. ¿Qué pasó en la historia de Venus? El origen del problema de la humanidad, de acuerdo a todas las culturas, todas, esto lo encuentro en Sumeria, esto lo encuentro en las culturas indígenas, esto lo encuentro en las culturas egipcias, como lo estamos viendo. Habla de un problema original que la humanidad jamás resolvió. ¿Cuál? El problema entre los humanos y los dioses. Eso es la historia de Lucifer. Los humanos podemos elegir, seguir, haciendo de los dioses un paradigma externo, o lo que tan mal se, a propósito, iglesias mediante, se interpretó de la historia de Lucifer. Cuidadito con querer ser Dios, porque mira lo que le pasó a Lucifer. Lo que le pasó a Lucifer es que se creyó Dios, que es completamente distinto a que los problemas... Yo el año pasado, di por segunda vez en mi vida, lo había dado 35 años atrás y lo di el año pasado en Barcelona por segunda vez, la historia oculta de Lucifer. ¿Por qué? Porque se venía esto. Porque es necesario a la humanidad aclararle cuál fue el problema. El problema original de la humanidad el que ocurrió en el origen y por lo tanto nos marcó, hablo como psicoanalista aquí, lo que te pasa entre los primeros tres a siete años de vida te marca para toda la vida, origen de la humanidad, fue usado por las iglesias para separarnos para siempre a los humanos de lo divino. Eso que está ahí nos está enseñando a atravesar. ¿A ¿Atravesar qué? Un conflicto que necesita pasar por cuatro lados. ¿Ves lo que está entre los peces? Ese cuadrado vuelve a ubicar... En una lectura lo esotérico, el cuadrado mágico, y en otra lectura los cuatro lados de los paradigmas imperantes que separan y enfrentan. Esto mismo está en otro mapa enseñado igual. La cultura azteca, de cuya piedra del sol se enseña a generar realidad, mal llamado calendario, no es solamente un calendario, nos muestra lo mismo. ¿Qué nos muestra? Mira el detalle, por favor, mira esto. En el medio del Zodíaco de Dendera, ¿qué hay? Si tú ves bien, hay un hipopótamo con un cocodrilo arriba, eh, con una piel de cocodrilo, el marroncito. Se llama tueris y es una conciliación de dialécticas porque el hipopótamo y el cocodrilo son enemigos territoriales. Ahí van juntos, lo mismo que nos enseñan los peces. Pero mira lo que hace. De la boca del, del hipopótamo sale una lengua. ¿Y dónde va a parar? Al centro del universo egipcio. ¿Qué quiere decir? En el centro de tu universo, en el centro del universo, en el centro de cada uno de nuestras realidades, de lo que entendemos por realidad, ¿qué hay? Lo que hay es una lengua. Tu palabra, tu lengua. Mira lo que hay en el centro de la roca de la piedra del sol. Alguien mostrando la lengua. Esa deidad nos enseña lo mismo que Egipto. Y esto es enorme. Tonatiu, esa deidad, no conocía a Tueris, pero los dos nos muestran que desde la lengua se arma el universo. En el, el origen era el Logos, después vamos a llegar al Apocalipsis. El Logos, la palabra. Ahora mira algo. Ese que es el iniciado, es la divinidad quien se inicia en su camino de divinidad. Ese es el que genera al universo. Ese está encarcelado por cuatro glifos. Mira los cuatro cuadraditos de alrededor. Esos cuatro glifos en la cultura azteca están representados con los nombres de los cuatro nahuatl, los cuatro poderosos, que siguen exactamente la misma lógica de lo que decíamos recién. Uno fue el de los inventos, otro el del dinero, otro el que tuvo el poder por las cuestiones religiosas y otro el de el poder por el poder mismo, el poder terreno, el político. Nos están diciendo lo mismo. Nos están hablando de una misma lógica. Una lógica en la que cuatro cuestiones pueden ser las que encarcelen o cuatro cuestiones pueden ser las que hay que aprender a usar para, a través de esas cuatro cuestiones, emanar, generar una realidad propia. Si yo sigo mostrando otros grabados de otros lugares y de otras culturas, vamos a ver exactamente lo mismo. Pero por una cuestión sencilla de desembocar en de toda esta comprensión conclusiones, que hay que hacer, qué nos enseña esto, vamos tal vez a la más concluyente, a la hindú. La India enseña lo mismo. Pie de página. La India enseña lo mismo que los aztecas, la India, la India enseña lo mismo que los egipcios, la India enseña lo mismo, si me fuera ahora a las culturas del Medio Oriente, que las hebreas. ¿Cómo puede ser? Si entre sí no se conocieron muchas de las que acabo de nombrar. Los aztecas nunca conocieron a los hindúes y viceversa. ¿Qué nos enseña ahí? Si tú ves los, el zodíaco, vuelve a pasar lo mismo. Hay Cuatro eras y una quinta era que hay que lograr. Siempre el mensaje es ese. Esta es la quinta era, el quinto sol, el quinto personaje de los cuatro personajes, ¿eh? el del medio de los cuatro glifos, el quinto lugar. Mira lo que pasa. Las primeras eras son chiquititas. Volvamos al Zodíaco de Dendera. Este detalle es clave, es capital, no se lo puede pasar por alto. Si se quiere entender en el momento actual hay que entender que todas las otras eras de las que hablábamos entre sí están casi pegadas. Mira los dos amarillos, por nombrar. Mira los dos azules. Están pegaditas. ¿Qué quiere decir? Pasan por el solo hecho de que pasa el tiempo. Mira lo que ocurre entre Piscis y Acuario. Nunca en todo el Zodíaco de Dendro hay tanta distancia como entre esos dos. Esto significa, esta es la era más difícil de atravesar. Y en el medio, el personaje supuestamente siniestro. El que nos dio la historia de Venus viene la palabra. Por ejemplo, Satán. ¿Eh? De Venus vienen palabras tales como deriva en Saturno, Satán, lo demoníaco, el gibril de los maometanos. Siempre hablamos de un personaje que parece ser oscuro, pero que nos está mostrando el camino de la divinidad. si sí se lo atraviesa. Bien, ¿qué vimos acá? La, el pasaje de era más largo de todas, 25.625 años están abarcados ahí, es el que nos toca a nosotros. O sea, podemos felicitarnos, los oyentes, tú, los organizadores... Nuestro lugar, ¿cuál? Estamos en la era más maestra de todas, la que requiere más maestría. Por eso se nos propicia plasma, para que propiciemos realidad en el momento en el que más maestría se necesita. Tú tienes más plasma que Cristo, tú tienes más plasma que Buda, por lo tanto tienes menos excusas. Tienes que generar, le digo a cada oyente, una realidad superior, para eso hay que aprender de ellos. Las cuatro yugas, o las cuatro, entre otras traducciones, eras de la India, nos muestran lo mismo. La primera, ¿eh? Kali-yuga, es conocida en Occidente, la era de Kali. Kali es traducida como dado. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es una de las traducciones de yuga de por sí. Dado en el sentido de con lo que se juega al azar, pero también vivir con lo dado. Lo que los paradigmas nos dan como realidad. Eso... Es muy primario, tan primario, que Kali-Yuga significa lo dado en uno, porque se dio un paradigma, el religioso primero. Duapara-Yuga, que, eh, que lo tienes ahí, Duapara-Yuga, que lo tienes donde dice bronce, significa dos, se nos dieron dos, dual, dos paradigmas. Treta-Yuga significa se nos dieron tres paradigmas, pero no olvidemos, son todas eras que tienen que ser atravesadas. Por eso, dado que nos den la realidad previa y nos digan, ahora hay cura, ahora no hay cura, ahora hay peste, ahora no hay peste, es el enemigo. Fíjate al punto tal de que la última, que es doble, lleva más tiempo, ves que es la más larga de todas, igual que mostró el zodíaco de Dendera, la última, la que lleva más tiempo, ya no es una era de lo dado, no es una yuga en el orden de... Kali yuga, duapara yuga, es una satya. ¿Y satya qué quiere decir? Esto es enorme. No es dada. Insisto, Kali, duapara y treta significa lado uno del dado, lado dos del dado, lado tres del dado. Aquí, ¿qué es lo que viene dado? Lo que tú le des a la realidad. Satya es un concepto sagrado y es como se nombra actualmente en este momento y significa lo que tú emanas como verdad. Y genera realidad. Buda enseñó el camino del Satya, por ejemplo. Hoy lo dado no viene de afuera. Se lo tenemos que dar nosotros. Está en Yuga que es dado, pero la diferencia es que se dio vuelta a la realidad. Hoy tú le tienes que dar realidad al universo. Pero mira lo que pasa, es doble. Este es el momento en el cual se juega esa posibilidad. Mira, acá lo tengo en otros grafos muy claramente. ¿Ves que es doble Satya? Tiene un momento que todavía lo estamos atravesando y hay que lograr, y quien lo logra de uno en uno, entra en Satya. Ese Satya fue pasando a lo largo de la humanidad en sus cuatro eras como recién lo vimos. Esto que a nosotros nos parece inédito en la escala de nuestros libritos de, de escuela. Pero a 25.600 años de escala ya hubo edad de los inventos, edad de la religión, ya hubo edad de la política, ya hubo edad de la ciencia. La buena noticia, en el sentido del Evangelio, es la siguiente. Todas terminaron mal. Es buenísima la noticia. No esperes que esto termine bien. Esto es genial. No esperes porque Satya no te permite esperar que te digan la realidad es que ahora no se encontró la cura. La realidad es que ahora este, hay cura. La realidad es que ahora hay leyes que hay que respetar si está... Si está Legalizada la cuarentena, nadie, nadie pretende que no hay que respetar las leyes. Otra cosa es que eso se transforma en paradigma y que un día tú creas que lo resolvió el mismo paradigma que llevó a este problema. Sea el político, sea el económico, sea el de la ciencia, esto lo generamos los humanos. Esto no fue un tsunami que cayó del cielo o del mar. Esto lo generamos los humanos. Algunos dicen que por la política, por todo lo que hizo el gobierno chino ante... Si quieren creerlo, el murciélago picado por el pengolín que pegó a un chino y chao, toda la humanidad infectada. Bueno, Walt Disney tenía más imaginación. Si vos, tú quieres creer eso, de todo modo lo que está diciendo es vino de un problema humano, ¿eh? de lo que hicieron los chinos ante el, los malos, los chinos, el peligro amarillo. Sabemos que siempre hay un malo, los rusos, los chinos, los comunistas, los musulmanes. No, no importa. Pero digo, ok, si tú piensas que esto viene de un paradigma que es el político por lo que hicieron los chinos malos de la película ante el pengolín que picó al murciélago, que picó al chino e infectó a la humanidad. Bueno, si tú quieres entender también que esto vino de la ciencia, de laboratorios que en Estados Unidos y en China estaban generando el virus, que tiene cuatro mutaciones genéticas que lo demuestran, cuatro mutaciones generadas de laboratorio. Ok, puedes si quieres también ignorar eso, como quieras, no importa. Lo importante que es lo que las enseñanzas nos enseñan de esto. Ahora me voy al escrito a las enseñanzas escritas proféticas y ya terminamos en largo revista este signo original que vimos que es de la magia. Primero para ver hay que comprender mucho y después de comprender se llega a conclusiones superiores que nos permiten tomar impulso en todo eso como un arco al que yo tiro primero para atrás para dar retropropulsión y cuando disparemos la flecha entramos en la nueva era. Los escritos que hablan de esto Occidente los conoce tanto como los ignora. Los ignora meticulosamente, diría Borges, efectivamente, ignora meticulosamente cuestiones que se supone que conoce. Hay un salmo concreto, hay un apocalipsis en la Biblia concreto y hay momentos concretos donde la Biblia habla de esto y la gente lo desconoce. esas tres citas, yo te pido por favor que me des cinco minutos más para hablar de esta parte, no son una cosa pesada o eh, no estamos planteando cosas inentendibles, estamos planteando las claves por las cuales... Le vamos a dar peso y envergadura a lo que después van a ser las enseñanzas de y entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Primero, borremos el plural. Afortunadamente no dependemos del plural. Lo que cada humano haga le va a dar nueva era al plural. El plural no le va a dar nueva era al humano. Y esto es una oportunidad de maestros. Esto es genial. Además, nadie nos, nadie nos, nadie nos obligó. Tú elegiste encarnarte en este tiempo, la audiencia también y yo también. Hemos elegido encarnarnos en un tiempo de maestros. Dejemos de pedirle a Dios. Dios necesita que nosotros generemos realidad. Que Dios, nuestra divinidad, necesita que de una vez por todas tomemos partido. Por lo que desde la historia de Lucifer para acá, se nos enseñó que está fuera para después de morirnos, que es externo y que nos va a juzgar. Ahora bien, entendamos. Precisamente, en el libro que es el manual de instrucciones de que el humano pase a divino, haga su camino de divinidad, termina ahí, en esta era. Estoy hablando de la Biblia. La Biblia empieza con el origen del humano y termina con el fin del humano, en lo que se llama el Apocalipsis. En una guerra que la Biblia dice con todas las palabras y todas las letras, será entre hombres y dioses. Este es este momento. ¿A quién tomamos de Dios? ¿A lo externo? ¿A los cuatro paradigmas le seguimos dando poder? ¿O el humano le da poder a lo divino en el humano por primera vez? en la historia de la humanidad, enseñado con mapas. Yo he decodificado estos mapas en 11 pasos, y es lo que enseño desde siempre, los 11 pasos de la magia. El mago en las culturas iniciáticas es el que es el puente entre lo humano y lo divino, es el que concita fuerzas que no son solo humanas, para que el humano lo use generando realidad, no para someterse a una realidad, ni para someter a la naturaleza, sino para utilizar las fuerzas de la naturaleza. Generar realidad propia es eso, y la Biblia que enseña. Mira dónde termina la Biblia. Termina en el momento en el cual se habla de pestes, en las cuales antes del Nuevo Testamento está el Antiguo Testamento. Ya habla el Antiguo Testamento. El segundo libro de los Salmos dice claramente que va a haber un momento de pestes, sonidos en el cielo, maremotos, todo lo que está ocurriendo, tsunamis, en el cual los Reyes Unidos se enfrentarán a los ungidos, se enfrentarán al ungido ungido está usado ahí en el antiguo testamento no habla de cristo no es nuevo testamento es antiguo quién es el ungido en el antiguo testamento el iniciado el que está en el centro de la piedra azteca que recién vimos el que pasa la línea cuando los cuatro paradigmas se agotan el que no depende de la realidad es ungido mira mira mira mira uno puede decir ungido por el otro la misma palabra se puede traducir para ungido por mí mismo así la usaba cristo yo he dado la enseñanza oculta de Cristo y yo he dado la vida oculta de Cristo en dos momentos muy distintos de mi vida, 30 años atrás y hace unos pocos años otra vez, también en Europa y en México. Y puedo decir, cuando Cristo hablaba de unción y de Mesías, lo estaba hablando en el Antiguo Testamento, obviamente, no en el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la palabra no tiene por qué venir de afuera. Yo puedo ungirme a mí mismo como lo hizo Cristo, que aunque tenía sangre arónica y davídica y uno puede decir era ungido por su sangre, todo lo que llamamos mal llamado los años ocultos de Cristo, insisto, ahí están todos develados, muestran que él hizo un camino para lograr su unción divina, no que le fue dado de nacimiento, como nos dicen. Si tú quieres creer que Cristo nació de una madre virgen y que al morir resucitó, ya no te sirve como modelo humano, porque yo no puedo seguir a alguien en esos cosas. Es un chiste de mal gusto. Menos de dar al humano, un modelo sobrehumano. Bueno, hay que entender. En el Salmo 2, de, en el segundo Salmo, libro 2 de la, del Antiguo Testamento, capítulo 12 del Salmo 2, dice que los unidos se unen contra el ungido. Esto es los cuatro lifos que vimos tratando de encarcelar al que está en el centro. Esto es lo que ocurre actualmente. Pero mira lo que pasa. En la nueva versión, en el Nuevo Testamento, termina hablando de esto. La Biblia termina hablando de esto. ¡Hola! escuchemos por favor la biblia se escribió hasta hablar de esto esto era de lo que nos quería hablar el apocalipsis es este momento donde habla de literalmente cuatro jinetes en el capítulo 6 no se lo olvidan más versículo 6 durante seis versículos 6 6 6 habla de cuatro jinetes del apocalipsis la gente conoce esto pero desconoce de qué habla un jinete está claramente especificado en la Biblia, yo he dado plenarios entero sobre esto. Está claramente especificado. Un jinete vendrá montado en montura negra. Y esa montura negra es la que dice el precio del aceite y de otras cosas más. O sea, es el poder económico. Otro jinete vendrá en, en montura bermejo, color vermellón, el color de los eh, sacerdotes, el color bermejo. Otro jinete vendrá montado en, en eh, color muy visible. Eh, bayo, eh, amarillo, eh, la política visible, hace política eh, claramente es el que dice lo que hay que hacer. Y en la Biblia está todo especificado. Y otro jinete, escucha lo que dice el capítulo 7, si quieres te lo puedo leer específicamente para que sea imposible suponer que yo estoy inventando cosas en lo que estoy diciendo, dice el blanco, el caballo blanco, que es del que se encarga la salud. Es del que se encarga de la salud. Esto está en pie de página de todas las Biblias. Voy a decir, capítulo 7, versículo 4, dice exactamente esto. Y dice, el que se encarga de la salud, escucha bien, es al que le es encomendada la victoria y la corona. ¿La qué? La corona para salir vencedor. ¿La qué? Estamos en tiempos donde, de los de guardapolvo blanco, que es de quienes se supone que van a salir vencedores de esto, la humanidad aplaudiendo al paradigma científico, le fue dada una corona para que salga vencedor. Pero escucha lo que dice inmediatamente ese mismo capítulo 7. Por favor, esto está claro, está así, no lo estoy inventando yo, ni lo estoy interpretando, es así. Dice, los, a los cuatro, los cuatro fueron dados para dañar a la tierra. Cuidado, ninguno de los cuatro trae soluciones. Que usemos lo que viene de esos paradigmas, nosotros, sí, para algo elegimos encarnarnos ahora y no en la época de las cavernas, pero otra cosa es esperar que van a traer soluciones, así como ya la humanidad sabe que la política está de rodillas, no tiene soluciones, la economía está peor que lo mal que ya estaba, ver al Papa peregrinando a otra iglesia para ver si reza y con eso resuelve algo, muestra que mucha solución no podemos esperar de él. pero fíjate lo que dice, el último de los cuatro es de quien se le da una corona y sale vencedor, pero automáticamente te advierte, cuidado, porque son dados para dañar a la tierra. Quiere decir, ninguno de estos cuatro paradigmas puede ser vencedor. Obvio que no estoy hablando del pobre médico y la pobre enfermera que se están jugando la vida ayudando a los enfermos. Estoy hablando de la ciencia como paradigma, de la medicina como paradigma. Estoy hablando de los laboratorios generando... Lo que todos sabemos que va a terminar siendo esto, una vacuna que seguramente será obligatoria, que les da más poder. Y mientras la gente espera eso, los aplaude, esperando que de ahí venga algo. Bien, si yo ya fui suficientemente angustiante, eh, calamitoso y todas esas palabras que no quisiéramos, pero que son necesarias para darle crédito a lo que ahora vamos a hablar, como soluciones, yo ahora me meto, si tú quieres, en lo que estas mismas enseñanzas nos enseñan y nos advierten que hay que hacer, nada menos que ante los cuatro jinetes del apocalipsis, nada menos que ante los cuatro paradigmas que te pueden, como los glifos de la roca azteca, encerrar, aunque ellos terminen partidos por el plasma, porque les amplifica todo, el plasma es amplificado y lo que se amplificó es todos los negociados, los, todos los contubernios que hacen entre ellos, se amplificó y se les está acabando la posibilidad de seguir siendo paradigmas o aprender a usar eso como lo enseñó quien de esto dio una, solo una y nada más que una enseñanza clara, concreta para decirnos qué hacer cuando lleguen las pestes. Estoy hablando de Cristo. La gente lo pasa de largo, a los curas se les pega la página pero Cristo habló claramente de qué hay que hacer cuando lleguen las pestes, porque advirtió que van. Fíjate tú, cuando yo di la enseñanza oculta de Cristo, aclaré muy bien. De los cuatro evangelios canónicos, el confiable es Juan, porque es el que era el único que conoció a Cristo. Marcos, de los otros tres, es el más confiable. Lucas y Mateo, mmm, hay que ver. Pero lo que más te puede dar confianza es o lo que dice Juan o lo que dicen otros apócrifos como el de Tomás, que no está canonizado, no está en los cuatro, o lo que digan por igual Marcos, Mateos y Lucas. Esta es una de esas cosas. Es raro, porque lo llaman sinópticos, que quiere decir con un solo ojo, como si fueran que dicen lo mismo. No, en una Cristo es guerrero. Y va con el látigo, en otro Cristo pone la otra mejilla, en otro Cristo antes de morir dice una cosa. Antes de... O sea, no están de acuerdo ni en qué dijo Cristo antes de morir. Bueno, no importa. Sí importa muchísimo, pero hoy hoy lo podemos mirar un poco más de lejos el tema. Pero sí importa que los lugares de Mateos, Marcos y Lucas que sean iguales, esos son confiables. Esto es una de esas, lo que te voy a decir ahora. Por eso te lo puedo nombrar, tanto en Marcos como en Marcos como en Lucas. En Marcos, que de los tres dije que es el más confiable dentro de todo, porque es el primero, no lo conoció, y se empezó a escribir casi 100 años después de que murió Cristo, por relato de relato, a diferencia de Juan, pero no importa, no viene al caso, Marcos dice claramente la frase más poderosa. En 19.3 dice, perdón, 3.19, no estoy bien, 19.3 dice, cuando Cristo, capítulo 19, versículo 3, me refiero, dice claramente que Cristo habla del momento en el que él les avisó Van a venir las pestes, va a venir lo que está a ahora sonidos en el cielo, van a haber enfrentamientos de poderes, etc. Y mira lo que le dice a sus discípulos. Guarda, esto es muy importante. En ese momento Cristo le hablaba a los discípulos y Cristo dice claramente en la Biblia que él a los discípulos les habla para que entiendan, a los demás para que no entiendan. Esta es una perlita que se les escapó donde en la Biblia Cristo habla para que entiendan. Para saber lo que decía Cristo a los discípulos, te tienes que ir a los apócrifos. Eso yo lo enseñé. Pero en la Biblia quedan muy poquitos rengloncitos donde Cristo habla a los... Este es uno de ellos. ¿Y qué le dice? Acá me permito hacer carne de la palabra de Cristo y decir lo mismo. Les dice a los discípulos, cuando vengan las pestes, vean por ustedes mismos. Ah, mira, esto es todo lo que les dice. Y les aclara, porque los van a llevar a los concilios, o sea concilios, la Organización Mundial de la Salud, conciliando en un concilio, conciliando con los políticos, conciliando qué se hace, qué no se hace. Y Cristo les dice a sus discípulos una cosa tan concreta que se entra en una frase. Cuídense, vean por ustedes mismos. Hoy la humanidad está de rodillas. No ve por sí misma. Le dicen, esto es ti, sí, esto no, estas son las soluciones. Soluciones que no están de acuerdo ni entre ellos. Yo en mis plenarios lo estoy mostrando. Según la Universidad de Stanford el barbijo sirve, según la de Harvard no, según la de tal la cuarentena es buena, según otra no, no están de acuerdo ni entre ellos, pero la humanidad de lo que venga como concilio, o sea como lo que concilian entre ellos, espera soluciones, es de terror, es esperar que, voy a decirlo en una metáfora clara, los judíos esperen solución de Hitler. Es obvio que lo que estoy diciendo es tremendamente gráfico como para entender lo que ocurre. El mismo que nos llevó a esto, el paradigma imperante, con sus cuatro patas de apoyo, la mesa, el templo de cuatro columnas, no nos puede traer soluciones. Y de hecho ni entre ellos están de acuerdo. Lo primero que Cristo nos pide ante una situación concreta como esta es mirad por vosotros mismos. Aseguraos de mirar. Esto es genial. Porque en un momento como este, la humanidad está mirando por la ventana a ver si los vecinos, mirando por la televisión, un bombardeo continuo de informaciones que nos dicen, que nos dicen, para que no podamos por nosotros mismos. O sea, para reforzar el poder del paradigma. Acá empieza nuestro camino. Acá empieza la solución. Acá empieza el motivo por el que un congreso como el que vosotros estáis propiciando es Maná del Cielo en este momento. Si entendemos que este es el momento de tomar partido el humano por su propia divinidad, entonces el humano cambia de era sin depender de los paradigmas imperantes. ¿Qué significa esto? Generar realidad propia y habitarla. Yo puedo decirlo con gusto, lo puedo decir sabiéndolo, hay, hay casi 2.000 personas que me pueden contradecir si voy a si lo que digo ahora no es así. Yo doy enseñanza y enseño a usar los 11 pasos todas las semanas de mi vida, gente de Europa, de América, Centro, de América del Norte, de América del Sur, de, de Europa, de todo. No hay un caso de coronavirus todavía, por lo menos todavía, reportado en mi escuela. ¿Esto qué significa? Ah, hay posibilidades de evitar que el virus te entre, porque lo que mata no es el virus, lo que mata es... Como bien decía Cristo, nada de lo que venga de afuera de tu boca, sino lo que sale de tu boca. Se supone que el virus viene de afuera. Cristo apesa muy bien. No te mata lo que viene de afuera, te mata lo que viene de adentro. Acá tenemos unas claves geniales. Este es el momento en el que la humanidad, lamentablemente, más renunció a generar realidad propia. Este es el momento en el que se juega antes de que termine la cuarentena ¿cuál es la realidad propia? no que vas a generar cuando termine la cuarentena que estás generando ahora algo nos advierte el camino de la iniciación cuando se inicia el camino de la iniciación se presentan tres maestros disfrazados de enemigo esos tres maestros se llaman las tres esfinges o las tres gárgolas en occidente son siempre los mismos en todas las culturas ahorro tiempo, de esto yo me encantaría dar citas, mostrar, demostrar lo que digo pero... Doy la conclusión. Esos tres maestros son tres verdugos disfrazados. En realidad son tres maestros que se disfrazan de malo, de no entres, no te dejo entrar. Pensemos, cuando uno pone un custodio, ¿lo pone en la puerta de algo valioso o en la puerta de algo que no vale? Lo pone en la puerta de algo valioso. Nadie pone un custodio en la puerta de un basural si no es que adentro está escondiendo algo. Los tres esfinges son las que están en las puertas de todo lo valioso. Por ejemplo, en la puerta de las pirámides... Gárgola en las puertas de occidente, de los templos, gárgola viene de garganta. Ahí hay un mensaje que hay que escuchar. Si recuerdas el zodíaco Azteca, eh, junto con los cuatro glifos tenía dos orejonas sumamente claras. Si recuerdas en el centro de, de la piedra de, de Dendera, la lengua hay que aprender a escuchar. ¿Qué nos enseñan las tres esfinges? Que si tú te sometes a su poder, no entras. ¿Con qué te tienen aprisionado las tres esfinges? con todo lo que está sucediendo hoy. Escucha. La primera esfinge se llama la espera. Uno empieza con, voy a empezar mañana, hoy no puedo, más adelante, cuando me jubile, ya no genera realidad propia. La espera es el primero de los enemigos. Hoy, ¿cómo está la humanidad? En espera. Esperando, en cuarentena, esperando, esperando. Primera esfinge. Que no, o nos marca la entrada a la nueva era, si aprendemos a reconocer ahí al maestro, o chocamos contra la esfinge, nos aterra la gárgola y no entramos, porque las gárgolas siempre tenían caras terroríficas, y no entramos al templo sagrado. Segunda esfinge, la justificación. ¿Y qué querés que le haga? No hay empleo, no hay dinero, ¿con cómo está el mundo? ¿Yo qué puedo hacer? Estoy justificado. Segunda esfinge, hoy la humanidad está con una gana de justificarse, el mal humor de justificarse... No puedo producir, de justificarse, ¿qué querés que yo decida si no puedo ni, ni pisar la calle? Segunda de las esfinges, que o son un enemigo que no te deja entrar a lo sagrado, o te están diciendo, atrás mío está lo sagrado, pero me tienes que atravesar. Tres, la que recién anticipé, el combate hacia afuera. Fíjate tú, el camino de iniciación empieza por el camino del guerrero, son cuatro fases, en once pasos. Guerrero, mercader, sacerdote y mago. Guerrero, mercader, sacerdote y mago. Once pasos en cuatro etapas. Camino del guerrero, pero inicia prohibiéndosele combate hacia afuera. Pero me vuelve loco, ¿cómo un guerrero no puede combatir? Entonces, ¿qué guerrero es? Combate hacia lo que le dice adentro. No puedo, no tengo, no debo, no sé. Ahí tenemos los cuatro paradigmas. Guerrero de un combate interior continuo. ¿Contra qué? No puedo el poder, la política es la que me dice que puedo o no puedo, no tengo la economía, tengo o no tengo, no sé la ciencia, no sabes, no hables. Los griegos ya se habían avivado, hay que hablar para saber, a nosotros nos convencen, si no sabéis no hables, no debo la religión. Ahí tenemos el inicio del camino sagrado, en los cuatro paradigmas a los cuales tenemos que generarle el combate interior fíjate si yo te digo ahora bueno eh, nos encontramos eh, para develar los 11 pasos de la magia en tal fecha en, y tú empiezas a pedirle permiso a los cuatro paradigmas puedo debo tengo pero yo sé o no voy a entender nada cuatro cuestiones que por igual nos asaltan como los cuatro glifos eh, nos mostraba la, la roca azteca Quiero yo generar un viaje a tal lugar. Puedo, debo, tengo, sé. Esos cuatro paradigmas son los que se van a poner a favor tuyo si tú no te detienes en ellos. Oh, esto es genial. Todo iniciado demostró que usó a los paradigmas imperantes, pero jamás se detuvo en ellos. Ninguno de los iniciados, yo te puedo contar, yo he contado la historia oculta de Cristo, la historia oculta de Buda, la historia oculta de Mahoma, la historia oculta de, en, en Occidente, de los huiracochas de, de Occidente, todos usaron a los poderes imperantes, Cristo usó a Roma, Cristo usó al Sanedrín, en todo el sentido de la palabra usar, pero ninguno se detuvo ante ellos. Hoy tú eres Cristo. El que tienes la posibilidad de ungir con plasma, aquello que Cristo iba a pedir, al desierto, como gotitas que le cayeran, a ti te cae a borbotones en la cabeza. ¿Y tú te vas a poner a pedirle permiso a los paradigmas imperantes? Hay 11 pasos con los que usar el plasma. Hoy es el momento, o dentro de un año, los paradigmas imperantes ya van a haber generado el famoso nuevo orden mundial, una realidad en la cual tu realidad ya no tenga lugar. Satya. Fíjate si tú quieres como punto concluyente lo que Cristo proponía ante las pestes esto es genial y creo que como broche de oro para tampoco abusarme me habían propuesto un tiempo y ya, ya lo tengo excedido pero por eso concluyo. gracias fíjate lo que Cristo por, propone ante las pestes la palabra que usan otro día te explico las etimologías etcétera pestes tiene la misma etimología de la palabra confianza en ti mismo fe en ti mismo Confiabilidad desde ti mismo. Pistis. Esto es genial. La peste o la pistis. No hay muchas más posibilidades. Si tú ahora te dejas impregnar de que me digan... La peste es que te armen la realidad de afuera hacia adentro. Si te llevas eso de esta charla, bien valió el tiempo que compartimos. Esa es la peste. Que te vengan los paradigmas a decir cuál es la realidad. Cristo ante eso propone pistis. ¿Y qué es Piscis? Hacerse confiable ante sí mismo. Decir una palabra y generar realidades con esa palabra. Todo eso que llamamos magia y que es el momento de tomarlo tan en serio como nada más y nada menos lo que es. Dos puntos. El camino que une a lo humano con lo divino. O dicho de otro modo, a la era de Piscis con la era de Acuario. El orden mundial es el que le des tú al orden mundial. Y las pestes son siempre, siempre. Para librarse de un poderoso. Otro día, si quieres, lo hablamos. Desde la Biblia hasta las pestes que trajeron los españoles a América, siempre fue para liberarse del poderoso de turno. No son una maldición, son una bendición o no. Depende de qué hagas. Mal decir o bien decir. <ríe> la misma maldición de la peste de las diez plagas de Egipto condenó a los egipcios, pero liberó a los hebreos. ¿Qué era? Maldición o bendición. Aprender a mal decir o decir bien bendecir. Y la lengua es con lo que se generan realidades si yo tengo pistis, que es confianza plena en que desde mí generaré la realidad que quiero. Para eso, once pasos se pondrán de mi lado. Se generarán por casualidad las cuestiones que yo necesite. Los sueños me dirán las respuestas. Todo eso que entra en el mundo de lo divino, y es a lo que tenemos las puertas abiertas, gracias a la peste que no nos deja chance. O más peste o pistis. Oh. No, no sé, se me dice que no hay uh, mucho más y es tanta información. Quizás un poco para terminar, eh, en sentido práctico y tomando en cuenta el tema que bien mencionado de las leyes, las cuarentenas, las cuarentenas sí. de, de... hay que respetarlas, obviamente, que le vamos a hacer, pero todos los iniciados respetaron la ley, ninguno se sometió a la ley, que es otra cosa. Esto está estudiado, además. Son lógicas distintas. Sí, perdón. No, justo eso, que quería, como, ese último consejo es última semilla de, de valor para, eh, pues, para las personas que estén en escasez, eh, que sí. bajo esta falta de creencia de no CORREA, que no pueden hacer nada, que vivimos en este tipo de espera, ¿cómo, cómo accionar desde, desde ya para entrar a estos 11 pasos, Bien. Ningún... Primero, no preguntarse cómo. <risa> ¿Cómo accionar? Sí. Primer error, preguntarse cómo El cómo es el tercero de los 11 pasos Y el cómo te lo da el universo Cuando tú le has dicho lo que quieres Y confías en lo que estás diciendo Los tres primeros pasos son las tres primeras fichas de dominó Ahí se juega la pistis El universo no te da crédito si tú no te das crédito Quien ahora esté ¿Y qué voy a hacer con mi realidad? Yo no puedo decidir Fíjate lo que ocurrió todo lo que está pasando, como supuestas soluciones de los paradigmas, están debilitando lo humano. Lo voy a decir otra vez. La cuarentena, así como está, es un plan que debilita al humano. No le permite contacto con la naturaleza, contacto con otros, situaciones de alegría, una fiesta, encuentros. Si yo no me propicio a mí mismo, momentos en los cuales renuevo, recargo mi confianza en mí mismo, genero palabra, pensamiento y emoción enfocados, si yo no hago eso, entraré en la peste. Porque dependeré de lo que venga de afuera. Este es el momento de decidir qué hago durante la cuarentena para que ahora que hay tanto plasma que no se sabe dónde usarlo porque la humanidad no le está dando instrucciones, caiga más y más y más en mi terreno. Esto lo puede hacer cada humano. ¿Con qué? Con su pistis, con su confianza. Decidir, decir lo que quiere, pensarlo, asegurarse sentir confianza en eso que va a generar desde este momento... Es lo que hace que los paradigmas empiecen a trabajar para ese humano. Y esto es lo que demostró cada iniciado en la historia de la humanidad. Cada cultura iniciática lograron lo que ningún otro lograba, usando lo mismo que usaban los demás. Pero ¿cuál fue la diferencia? Ellos le dictaron instrucciones al universo. Y el plasma acepta instrucciones. Del plasma vendrá lo gas, lo líquido, lo sólido, la realidad. El plasma acepta. Pero si yo, mientras lo digo, no confío... Digo una cosa, no me escucho lo que digo, digo otra cosa distinta, entro en confusiones, quiero encontrar trabajo. No es lo mismo que quiero buscar trabajo. Si lo quiero buscar, lo seguiré buscando. Si lo tengo que aprender a escucharme, tengo que volcar hacia mí, la pistis, y no resignar la confianza en mí mismo en nombre de confiar en lo que los paradigmas van a resolver. Por eso dije, evangelio significa buena nueva. La buena nueva es, ya sabemos el final de la película, siempre fue horrible excepto para quien pasó la línea y se encargó de no depender del final de la película que escriban otros. Como Cristo lo propuso, ved por vosotros mismos. Y eso significa ver desde un lugar que no sea el que los paradigmas nos hipnotizan, perdón, educan a ver como realidad. Creo que es muy concreto. Los 11 pasos, si quieres lo podemos hablar en otro momento, con mucho gusto, pero de eso estamos hablando cuando hablamos de la generación de realidad propia un mapa generado por las culturas milenarias que en cada uno de esos dibujos que te enseñé recién está codificado y que, mejor noticia todavía, ya está decodificado. Y lo más bueno, como me decían los llamanes, José Luis, lo extraño es que tu enseñanza funciona. De eso estamos hablando. Se pone en práctica y genera realidad. El clima, la riqueza, el estado de salud, no dependen de lo que venga de afuera, ni siquiera de los virus. Por eso esta es la guerra contra el coronavirus hay que escuchar cómo lo nombraron, coronavirus, el que se va a llevar la corona, el que tiene el poder sobre la realidad, y si le ponemos el poder, la corona, al afuera, lo que venga de afuera tendrá poder sobre nosotros, y eso es el coronavirus, el virus de la corona, creo que más claro imposible, el virus de que de afuera nos digan, los poderosos, esto es realidad y eso no, ese es el coronavirus, solo hay que escucharlo, contra qué es lo que en este momento el humano tiene que estar muy atento. Contra que haya algo que le hace de corona un virus que la corona puesta afuera. La corona que viene de afuera. Eso es el coronavirus. No olvidemos que estaba ubicado en el, el no, apocalipsis. La corona es la palabra clave y está dicho con todas las letras. Creo que está con total claridad ubicado y esto es afortunadamente no un fin, una revelación. Apocalipsis no significa fin solamente. Significa inicio, se revela como una fotografía cuando se revelaba y ahí uno iniciaba a ver de qué se trataba. Se está iniciando gracias al apocalipsis, o no. Ya vimos los mapas, depende de qué camino tomes. El camino de seguir esperando que la corona de afuera te resuelva algo, que los paradigmas imperantes, o el camino de coronarte divino, ungirte, es otra manera de nombrarlo. Bueno, bueno. Y infinitas gracias por esta oportunidad, vuelvo a decirlo además me has permitido hablar este, de cuestiones que son las necesarias para en este momento tomar retropropulsión en 14.000 años y entonces la flecha se dispara por lo menos 14.000 años más tendremos nueva era, quienes nos encarguemos de disparar esa flecha gracias nuevamente, gracias por la atención y bueno, esto es un inicio, y esa es la mejor buena nueva de todas iniciación, inicio para eso nos hemos encarnado en este tiempo la era de Acuario es la era de la iniciación y para eso estamos, para encarnarnos generando la iniciación en nuestra divinidad. Lo vuelvo a decir de diferentes maneras para que eso nos lo llevemos a nuestra vida. Excelente, pues, no, sí, gracias, creo que nos has dado la, la fórmula de la información absolutamente necesaria para, eh, no sé si se si viene, pero para alcanzar no la historia, el pánico, miedo, el crimen, lo que sea, en una emoción desde Bien, fundada, a... Qué bueno, qué bueno que además de detones de emoción con esto, porque no es una cuestión <risa> intelectual, es precisamente de lo que depende de nuestras vidas y la humanidad depende de nuestras vidas. Ahora tenemos ese poder coronándonos como tales. Gracias nuevamente a ti, al Congreso Organizado y a los amabilísimos oyentes que a través de esto tal vez emanan una nueva era multiplicada como esto lo, lo, esto, estos medios lo posibilitan. Gracias nuevamente. Gracias, Luis. Oye, para terminar, ¿Te ¿De redes, redes, redes sociales, sociales redes, ¿al lugar donde te seguir... Mira, ¿tú, yo tú, tú, he, tú, he tú, presentado, tú, eh, además de la página de la escuela, Edipo, como el mito, enseñanza de iniciación, psicoanálisis, ocultismo.org, organismo educacional, edipo.org, edipo.net, muy fácil, edipo.net, para decirlo rápido, es como una especie de Netflix, donde tenemos más de mil horas subidas de plenarios, aplicaciones, reuniones grabadas con gente de Europa, de América, de todos lados del mundo, aplicando los once pasos, enseñando a generar realidad propia. Por eso digo, es como un Netflix donde hay, desde reportajes hasta reuniones, hasta plenarios, a reuniones concretas de aplicaciones de la gente, de todo esto que es precisamente la gran posibilidad de ver por nosotros mismos. Como el Señor Cristo nos enseñó a hacerlo usando uh -huh. los mismos once pasos, con los que Él... Se generó coronado, ungido en divinidad. Para eso nos hemos encarnado. Gracias por esta posibilidad de decirle a estos medios de continuar en contacto.